Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Pérez Riu. Eh, soy el gestor y el director de, de, de renta fija emergente en TREA. TREA, es, como todos saben, es una gestora independiente española, casi 5.000 millones. Somos especialistas en renta fija. Y a mí me trajeron aquí hace dos años y medio para llevar la parte de emergentes. Eh, yo tengo 28 años ya en mercados emergentes. Incluido 20 años de trading de bonos, vamos, de operador de bonos y derivados de crédito. Latinoamérica, particularmente soberanos sí, y cuasi soberanos. Yo operaba Pemex, México, Brasil. Eh, aquí te, llevo, tenemos varias estrategias porque tenemos casi 500 millones de dólares en, de euros en en renta fija eh, emergente en distintas estrategias dentro de los fondos grandes y tenemos dos fondos de mercados emergentes, que uno de los cuales yo llevo directamente en Lucids, que está en Luxemburgo. Eh, desde el punto de vista de... Pueden ver, tendrán ahí en el QR, porque lo que yo quería decir, al final, hubo una pequeña confusión y no lo tengo, pero ahí tienen ustedes dentro de lo que es la presentación del fondo para que la puedan ver. Yo voy a hablar aquí, más que nada, de los Menos de cuatro minutos que me quedan un poco de por qué renta fija emergente en este momento. ¿no? Eh, la mayor parte de lo que voy a hablar es muy técnico en el sentido de que es, eh, el mercado a veces está, mmm, tiene razones pues, fundamentales por las que comprarlo, pero otras razones técnicas, yo como trader de veintitantos años les puedo decir que son lo más importantes y en determinadas ocasiones. Y esta yo creo que es una de las mayores oportunidades para comprar renta fija emergente que he visto pues probablemente desde, hace, bueno, probablemente desde más de hace 20 años. ¿Por qué? La situación de los grandes fondos de inversión ha sido un año horrible, todo el mundo lo ha dicho, eh, también para la... Eh, y dependemos...